Hola amigos. Cada día con nosotros, aprende un poco más de conocimientos. En 2013, el señor Xi Jinping anunció la iniciativa One Belt, One Road. En ese momento, la comunidad internacional publicó muchos artículos burlándose de ellos como ilusiones delirantes. Sin embargo, ahora la situación es completamente contraria porque lo que han dicho los chinos, todos lo están haciendo paso a paso parte de esa iniciativa fue la construcción de una ruta de la seda marítima y el plan se inició con la adquisición de una serie de importantes puertos marítimos del mundo en australia china compró una participación mayoritaria en dos importantes puertos marítimos darwin y newcastle por valor de casi mil millones de dólares en particular darwin se encuentra muy cerca de la base militar estadounidense en Sri Lanka, compraron una participación del 70% en el puerto de Ambantota por un peso con 10 centavos mil millones. Esta es parte de la razón por la que India está en alerta máxima por sus enemigos. En Brasil, China también compró una participación del 90% en el puerto de Paranaguá por casi mil millones de dólares. En Grecia, compraron una participación del 70% en el puerto de El Pireo e invirtieron más de mil millones de dólares para mejorar el puerto. Incluso adquirieron Long Beach, en el estado de California, por un valor de un peso con 80 centavos mil millones. Anteriormente, el puerto fue invertido por una empresa de Hong Kong, pero en 2017 transfirieron el 75% de las acciones a China. Poco después, Estados Unidos coaccionó a China para que se lo entregara a una empresa australiana por motivos de seguridad nacional. Lo anterior es solo uno de los ejemplos típicos de que China está invirtiendo activamente para recomprar puertos marítimos importantes en el mundo. Según las estadísticas más recientes, actualmente están invirtiendo en unos 100 puertos diferentes en 63 países de todo el mundo. En Europa, controlan alrededor del 10% de los puertos más importantes. Solo entre 2016 y 2017, China gastó 20.000 millones de dólares en la construcción y mejora de puertos marítimos que alquiló en el extranjero. Entonces, ¿cuál es el propósito de China? ¿Por qué quieren tener el puerto de otro país? Primero veremos el aspecto económico, China ha sido el mayor exportador del mundo durante los últimos 10 años. El valor estimado en 2020 es de 2.6 billones de dólares. Por tanto, la cantidad de mercancías que envían al exterior es enorme. La explotación de la red naviera les ayudará a llevar las mercancías al puerto de forma proactiva a tiempo, evitando depender del país anfitrión. En una escala similar, los puertos marítimos construidos y operados por China son capaces de manejar el rendimiento de contenedores más rápido que la mayoría de sus competidores. Además, la industria del transporte marítimo también genera enormes beneficios, en lugar de dejar que otras personas lo hagan, lo hacen todo el tiempo para maximizar los ingresos. Además, según Xi Jinping, China quiere construir relaciones más amistosas con los países en los que invierte. Esto también puede ser cierto. Sin embargo, algunos investigadores lo llaman un plan para dominar la red de comercio mundial. El control de los puertos marítimos extranjeros por parte de China tiene similitudes con los imperios británico o portugués de los viejos tiempos. Ayúdelos a monopolizar las rutas de envío, así como a facilitar el comercio con los países anfitriones. En segundo lugar, en términos de política, China no solo invierte en puertos marítimos, sino que también invierte en la construcción de infraestructura en el país anfitrión. Además, China presta activamente al país anfitrión desde el cual puede aumentar su influencia por ejemplo invirtieron mil millones de dólares para comprar y mejorar el puerto griego de El pireo como resultado este país ha impedido activamente la condena de la unión europea contra china sobre el comportamiento de china en los problemas la represión de los uigurs y la invasión del mar de china meridional en tercer lugar en el aspecto militar china fue fácilmente derrotada por los británicos en la guerra del opio y entró en un periodo conocido como la Era de la Humillación. Una de las razones de su derrota fue que su armada era demasiado débil. Más tarde, los chinos se fijaron el objetivo de hacer esfuerzos para desarrollar la fuerza militar, especialmente la armada. Hoy, se convierten en una de las potencias más poderosas del mundo. Según un informe del Departamento de Defensa de E.U., en 2020, la Armada China tiene alrededor de 360 buques de guerra, la mayor cantidad en comparación con otros países. Por lo tanto, para mejorar las capacidades marítimas y demostrar su fuerza, China necesita puertos marítimos en el extranjero. También sirven como un lugar para que atraquen los barcos comerciales. Y también puede ser un atracadero para que los barcos militares lo visiten con el pretexto de la amistad. Si Estados Unidos envía un portaaviones al mar de China Meridional a dar un paseo, China también podría enviar sus buques de guerra a Grecia o cualquier lugar que coopere con ellos. El propósito es decirle al mundo: nuestra armada también es muy fuerte. Además, la red de puertos de todo el mundo podría facilitarles la recopilación de inteligencia. Por ejemplo, Israel vendió recientemente los derechos para operar el puerto de Haifa por valor de un peso con 70 centavos mil millones a China. Sin embargo, ahí es donde atraca la sexta flota de la Marina de los CEU. Washington teme que el puerto cree una oportunidad para la vigilancia china. Según el doctor Yal Pinkou, exoficial de inteligencia israelí, los puertos marítimos son lugares favorables para recopilar inteligencia, como el destino, la salida o la información de contacto del barco a bordo. Actualmente, todas las inversiones en los puertos marítimos de China las realizan en gran parte dos corporaciones. Costco Shipping Corporation y China Merchant Sport, ambos de propiedad estatal. Por lo tanto, es comprensible que utilicen el puerto marítimo para recopilar inteligencia o con fines militares. A través de lo anterior, podemos imaginar que la visión del señor Xi Jinping así como la del Partido Comunista Chino es muy sublime. Lo siento, patriotas estadounidenses, la posición económica número uno del anciano pronto podría ser superada por China. La prueba es que en los últimos 5 años, la tasa media de crecimiento del PIB de EU es del 1,77%, mientras que la de China llega al 7,1%. Aunque a muchos de nosotros no nos gusta esto, es cierto. El video termina aquí. Gracias a todos por verlo y gustarle. Si encuentra útil el video, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos. Adiós y nos vemos de nuevo.